Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz sábado. Hoy la iglesia celebra la memoria de una santa que yo aprecio mucho y que en mi vida espiritual ha significado mucho, Santa Teresa de Ávila. Dice este librito que ella nació en el año 1515 y que murió el 4 de octubre de 1582 a la edad de 67 años. Es la gran reformadora de los carmelitas. Eh, entre todas sus obras literarias ahí, unas es que a mí me encantan, una de ellas, las moradas o castillo interior, que se los recomiendo, aquí en nuestro canal está toda la lectura que hicimos el año pasado, éramos, bueno, a comienzo de año, meditando, leyendo, contemplando este camino espiritual, así que se los recomiendo, lo encuentra aquí en nuestro canal. Sea la oportunidad para darle gracias a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo en la conclusión de esta semana, lleno de todas las bendiciones, de todas las cosas que el Señor ha derramado en nuestra vida, nos ponemos en su santa presencia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en este día vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si uno se pone mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga, de los magistrados, las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Sí. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, creo que podríamos resumir toda esta palabra en un término. Fidelidad. Fuerza. Y aquí, o somos o no somos. Si sí, nos, nos da pena el Señor delante de los hombres, que más pueda pasar de ir para allá. Con valentía, mis queridos hermanos, no tengamos miedo de vivir nuestra fe. El Papa San Juan Pablo II decía, no tengas miedo, no tengamos miedo. Con fuerza, con valentía, adelante, mis queridos hermanos, viviendo la fe, dando testimonio, siendo felices. Es que el Señor no nos quiere amargados, no nos quiere frustrados, no nos quiere felices. Y por eso, qué miedo. ¿Cuál vergüenza? Señor, danos la gracia y la fortaleza de perseverar y mantenernos en tu camino. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de concluir, queridos hermanos, quiero invitarlos esta tarde en nuestra parroquia en el marco de la fiesta patronal que hemos empezado, hemos empezado la novena el pasado jueves hoy tendremos en nuestra parroquia un rato muy especial, los invito a los amigos de la comunidad eh, virtual los invito para que nos acompañen presencialmente en la parroquia San Juan Pablo II hoy tendremos una noche de alabanza lindo, va a acompañar Felipe Gómez y su esposa, así que los espero por allá los que van a acompañarnos eh, en esta experiencia linda de fe, de alabanza y de fraternidad un abrazo para todos mis queridos hermanos, Dios los bendiga